Oiga, hoy se me pescó con té, no es utilería, ¿eh? hoy sí traigo té de verdad. la verdad es que... Oiga, bienvenidos a la sección de los espectáculos en esta mañana porque se me anda atorando el té.